Estas funciones van a con, eh, contener los puntos de talento, espíritu del Digimon, arma divina, resonancia de estrellas, guardianes, guardianes del alma, gloria de los Tamers, alma de resonancia de estrellas, alma de la armadura, reliquias y cabinas. Posiblemente agregue algunos pequeños comentarios y bueno, continuaremos con este eh, hermoso video que ayudará a, a mostrar... Las funciones más importantes para incrementar el BP porque me preguntan ¿Por qué tú incrementas es un BP? Que yo sé incrementar más, pero tú tienes más BP que yo, ¿no? Le digo, es que hay funciones que posiblemente estás descuidando y que no te das cuenta Así que comencemos